¿Qué pasa compitruenos? ¿Qué ha pasado? Me voy de vacaciones y nada más llegar me encuentro 100.000 filtraciones reales con imágenes de los líderes de gimnasio, de los starters, de la nueva mecánica, esto es una locura Vamos a verlo resumido en este vídeo, así que avisado quedas, va a haber spoilers, va a haber filtraciones, leaks reales Así que ya sabes, si quieres, salte Y si no, vamos a darle caña Comenzamos con los líderes de gimnasio Hermanos, tenemos imágenes de muchísimos líderes Vais a flipar Y son imágenes así un poco, poco pixeladas No son, por cierto, filtraciones de Riddler Q Como hemos visto hasta ahora casi todas Sino que son de otra fuente eh, de un filtrador chino que por lo visto ya le han tirado la cuenta, así que en teoría no va a sacar nada más, pero si sale algo más de lo que vamos a ver en este vídeo, haré otro vídeo, no os preocupéis. Vamos a ver las imágenes, tenemos a esta chica que tiene como un Magnemite en la cabeza, acojonante, va disfrazada de un bicho, yo no sé de qué tipo es hermanos, es que creo que es indescifrable. Tenemos a esta otra chica, tampoco puedo descifrar nada de aquí, a este chico que me, me recuerda a Gary, no sé por qué, y parece tipo roca... Porque es castaño, tampoco te puedo decir mucho más. A este eh, señor, porque parece ya un señor, que parece tipo hielo, ¿no? Porque va así como muy de blanco y azul. No, no, no tengo ni idea, compañeros. ¡Ojo! Tenemos a esta chica eh, negra con pelo blanco. ¿Recordáis la filtración de Riddler de una chica negra con pelo blanco donde nos preguntaba si tenía soul o no tenía soul? Hermanos, es esta. Se estaba refiriendo a esta líder de gimnasio. Es que todo cuadra, es que... Son filtraciones reales del juego. Estoy deseando verlo todo in-game. Tenemos a este hombretón, que no transmite mucho, para que tipo wow wow. no lo sé. Tenemos, ojo, este eh, dicen que no es líder de gimnasio, sino que es un rival, ¿vale? Pues un posible rival, además de, de la chica. Eh, no lo sé, pelo rojo y pelo azul, pues no sé, debe ser del Barça. La verdad es que no tengo ni idea de si es líder de gimnasio o no, pero bueno... Por último tenemos a este de aquí que es un chico, se ha confirmado que era un chico, la gente pensaba que no, pero sí, es un chico y que me parece el más místico de todos. O sea, es que, es, es que me cago en Sampito Pato, quiero enfrentarme a él ya, compañeros. Eh, seguimos porque tenemos imagen de todos ellos pues eh, más eh, pues dibujados, no para que veáis un poco cómo son o cómo serían sin ese borroso que, que molesta tanto, bueno, pues bastante guapos, yo sigo queriendo ver a este, pero vamos, pero vamos compañeros, vamos ahora con los Pokémon, vamos con todos los Pokémon que se han ido filtrando, vamos a verlos todos, y por último, después de todos los Pokémon, tengo información extra, vale, no de imágenes, sino más cosas que se han filtrado que es solo información, este es la posible evolución de Paumi, ya sabéis que se dijo que tenía evolución, pero no se sabía cuál. Pues esta salió hace unos días y la gente pensaba que era fake, pero parece ser que viene de la misma fuente china que todos estos eh, leaks que han salido ahora. ¿Os gusta? A mí me parece feísimo, hermanos. Yo esperaba un bicho tochete y no una rata gorda con cola larga. No, no sé, ha quedado fatal, Lo sé, pido perdón. Vais a flipar con lo que se viene, hermanos. ¡Ojito! Tenemos, voy a hacerlo más grande... Eh, posible nueva forma de Girafarig o evolución de Girafarig. Es una barbaridad esto, compañeros. Tiene como los stickers de, de, de, de la personalización esta de, de, del propio juego y es increíble. No se ve del todo bien, pero hay gente que ha hecho fan fanarts muy buenos, por cierto, del propio Pokémon. Y es que es increíble. O sea, Girafarig, de ser un Pokémon que no me gustaba nada, acaba de pasar a ser... Un Pokémon brutal para mi gusto. O sea, está increíblemente bien diseñado. No sé qué opináis, dejádmelo en los comentarios si os gusta, si nos no gusta. ¿Cuál es vuestro favorito de todos los que estamos o los que vamos a ver? Eh, brutal, me flipa. A mí este Pokémon me encanta. Seguimos, que esto no para, hermanos. Tenemos la evolución de eh, Lechonk. Confirmado que este no es ni un Tauros. Se nota que es un Toro, pero no es un Tauros. Es la evolución de Lechonk. Y es un Toro, o sea, es... es es un maldito toro de verdad, o sea, muy español esto, eh. es brutal, con la cola roja o rosa, no, no se aprecia bien, y con las patas también rosas parece, increíble, estoy deseando ver esa evolución del chon tan tocheta. Seguimos y tenemos un nuevo Pokémon flamenco, hermanos, de color rosita, este no es forma de nada, este es nuevo Pokémon, y también estoy deseando verlo, porque no tenemos ninguno así con este aspecto rosa y chulo, tiene buena pinta, seguimos. ¡Ojo, ojo! ¡Starters! ¡Información de los starters! Tenemos posible evolución final de Quaxly, compañeros. Esta parte de atrás, se está viendo desde detrás, parece ser la forma final de Quaxly, Pero, como veis, está como brillando, parece que está usando la nueva mecánica de la que vamos a hablar en un ratito. Y esto puede ser la parte de arriba, la cabeza, aunque hay gente que dice que debe ser otro Pokémon. Entonces... Lo dejo un poco en el tintero porque no sabemos si es la propia cabeza de Quaxly o de otro Pokémon. Pero bueno, así la veis, hermanos. Seguimos. Tenemos eh, un Amongus. <risa> Pero no es un nuevo Pokémon. No tiene distintos tipos. Es como una variante regional de Amongus. Pues como Cielos del Este y Cielos del Oeste. Eh, o Gastrodon. Pues esto es como un Amongus de la nueva región. O algo así. Mismos tipos, mismo todo. O eso, o eso creemos. Porque no sé o sea planta, planta veneno no sé de, no sé increíble compañero yo estoy flipando luego tenemos un jigglypuff vampiro que <ríe> con los ojos como de haber tomado alguna cosita seria no sé qué le ha pasado a este jigglypuff dicen que le pasa lo mismo que a la mongus vale dicen que es eh, una forma de jigglypuff pero que no es con distinto tipo, no lo sé Esto está sin confirmar, ¿vale? Es que la, se han cargado a la fuente, la han capado ya Y falta información, compañeros Vamos con otro starter Vamos con eh, Esprigatito, chavales Esta se dice que es la evolución final De Esprigatito, como veis Tiene aspecto de planta y tiene aspecto de Siniestro, como bien se había filtrado Lo malo es que no se aprecia muy bien La imagen completa, así que le hemos pedido Ayuda a los artistas de Pokémon y han hecho esto de aquí. Han imaginado cómo tiene que ser, completando pues, con los rasgos, cómo podría ser. Y, hermanos, ha salido esto de aquí, que es horroroso. Es horroroso, compañeros. A ver, en teoría se levanta. Dijo dijo mmm, nuestro amigo Riddler que se pone a dos pies. A lo mejor es la evolución eh, número 2 y no la número 3. No lo sé, pero a mí no me gusta, compañeros. Comparado con Quaxley, que la teníamos por aquí. O sea, esto, esto tiene pinta de ser una locura. Y esto tiene pinta de ser lamentable. Las cosas como son. Y hermanos, vamos a terminar hablando de la nueva mecánica y de un nuevo Pokémon, porque esto parece un nuevo Pokémon. O al menos una forma de Lilip. Se parece bastante a Lilip, pero yo creo que es un nuevo Pokémon, la verdad. Y esto de aquí, si os fijáis, que está señalado con la mano, es una calavera que está encima del Pokémon. Y adquiere el Pokémon como un color también... Eh, extraño, ¿no? Pues parece ser que esto es la nueva mecánica y por lo visto se puede aplicar a todos los Pokémon. Yo estoy flipando, es como un signo de veneno y dicen que va a evolucionar de ese Pokémon a este de aquí. O sea, que la mecánica te permite evolucionar o transformarte de alguna manera. Ahora hablaremos porque hay más información, no solo lo que estoy diciendo ahora, pero eh, es una absoluta locura. O sea, si esto es cierto, si este Pokémon se transforma con la nueva mecánica en esto de aquí y se puede aplicar a todos los Pokémon... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Esto es, una por supuesto, una teoría, ¿vale? No está confirmado al 100%, como bien dice Blindness aquí, pero ojito, ¿eh? Ojito a esto. Y por último, chicos, os he recopilado toda la información que he encontrado de este filtrador chino, ¿de acuerdo? Por, para empezar, nombre posible de la región, Paldea. Por lo visto tiene algo que ver con eh, la antigua Grecia, no sé concretamente los detalles, pero dicen que tiene bastante sentido. Paldea. A mí me suena a... no sé... Algo extraño, la verdad, pero pangea, ¿no? Algo así. Bueno, sí, no, no sé, cómo tiene que ver con el viaje en el tiempo. ¿Bue? ¿Bue? ¿Bue? Podría ser. Tres ciudades y nueve pueblos. Y por lo visto se ha confirmado que habrá un DLC. O sea, increíble. O sea, la filtración dice que habrá DLC también. Es que es acojonante, o sea, increíble. La mecánica será Time Warping, en inglés, o eh, ciclos temporales, o bucles temporales, o algo así. Y que se aplica a todos los Pokémon. Es decir, los Pokémon van a viajar en el tiempo... Pero el ser humano no, es algo. Es algo loco, o sea, es algo que a mí me rompe todos los esquemas, pero que tiene bastante que ver con lo que se ha hablado hasta el momento, con lo de las formas futuras, formas pasadas. Buah, este juego puede ser una rotura increíble. Lo que os dije antes de que los líderes de gimnasio tendrán algún secreto importante que está relacionado con la historia o con la nueva mecánica. Ok. Ojo, se ha confirmado que Fococo no es una serpiente, se espera que sea como un eh, cocodrilo normal, ¿vale? En plan, cuatro patas, lo típico, un cocodrilo de toda la vida. Confirmado un nuevo Pokémon Delfín, de hecho lo ha confirmado también Riddler Q, que habrá un nuevo Delfín, lo que todo el mundo esperaba: tendremos Pokémon Delfín, alucinante. Y ojo, porque habrá cuatro nuevos sub-legendarios, por debajo de, de los que serían, eh, ¿cómo se llamaban? Coraidon y Miraidon. Aunque hay gente que dice que no son cuatro sublegendarios, sino cuatro pseudo-legendarios. Es que no se sabe muy bien porque, como es un filtrador chino, no se sabe si lo han traducido del todo perfecto. Así que, bueno, pues creo que yo, yo creo que van a ser sublegendarios y no pseudo-legendarios. Porque cuando ha habido cuatro pseudo-legendarios? O sea, es que, no sé, no entiendo nada. Nuevas evoluciones de Murkro, Girafari, que es la que hemos visto antes, en teoría es una evolución, y... Dunsparce, que ya lo había filtrado Riddler, en plan. Se venía a venir, se había venido. O sea, Dunsparce tenía que caer. Pokémon que sí que estarán en este juego: como Comala, Teddyursa, Within y Coffee en la forma normal de Kanto, Hundur, Skawobet, Garchomp, Ojito Garchomp, eh, pseudo legendario confirmado, Rotom, Sanflora y Gudra. No sabemos si Gudra de Hisui o Gudra normal. Yo solo he visto Gudra, así que doy por hecho que será el normal. No estarán, en cambio, Milotic, me sorprende mucho esto, Joltic, Jinx, Bueno, Wailord, Metagross, Ojito, pseudo género que se va afuera, Golurk, Gubat, Minior, Furfrow y no todas las de Hisui, lo cual confirma que habrá algunas de Hisui, lo cual es good, good, good, good. Y luego podemos confirmar también lo que no hay, no hay nuevos tipos, pero sí nuevas combinaciones de tipos, o sea, no va a haber un tipo luz, un tipo estrella, un tipo me chupase... perdón. No hay nuevas Pokéballs, no hay ningún starter que no sea los tres de y Púrpura, obviamente, no hay nueva Eevee Luteo, no hay nueva evolución de Eevee, confirmadísimo, era de esperar, hay filtraciones por ahí de eso, pero... Baja. Y por último, no habrá mega evoluciones. Habrá la mecánica esta que ya hemos hablado y que en teoría tenía algo que ver. Pero bueno, de una manera diferente. Y nada más, compañeros, hasta aquí el vídeo. Qué locura, qué de Dejadme lo que opináis en los comentarios. Estoy flipando con haber vuelto de vacaciones y encontrarme toda esta información. Es que, hermanos, o sea, que, que vengo de tomar el sol y de estar empanado en la playa. Que es que... Es que estoy flipando. Pero bueno, espero que os haya gustado. dejando un super like de competitura. Si sale algo más, os lo traeré en otro vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!